Jóvenes, ¿cómo están todos? Espero que estén bien. Saludo a todos. Tenemos un segmento, doctora. El segmento se llama Preguntas y Respuestas. Los chicos, por lo general, hacen preguntas de las dudas que tengan, ya sea del internado rotatorio, de la docencia, de la pasantía médica, de la residencia médica. En general es el tema. Cualquier duda que tengan por aquí, inmediatamente la vamos a ir aclarando. Eso es lo que hacemos en estos segmentos así que ya saben jóvenes estamos en el segmento preguntas y respuestas comiencen con sus preguntas acá tenemos una pregunta acá dice mónica tengo problemas siempre para aprenderme la irrigación y todo concerniente a eso ¿Qué debo hacer ok con relación al tema de la irrigación dependiendo qué tema de irrigación sea, si es de irrigación de miembros superiores, si es de irrigación de cabeza y cuello. Lo básico que tiene que hacer acá para aprenderte la irrigación, puedes hacer cuadros, puedes también hacer esquemas, y ese tema de irrigación es muy importante. Lo que tiene que aprenderte básicamente en el tema de irrigación es el origen, cuáles son los vasos sanguíneos, dónde se originan las ramas colaterales, las ramas terminales de un vaso sanguíneo. Por ejemplo, si vamos a hablar de la arteria carótida externa, Vamos a ver acá dónde se origina la arteria carótida externa. Podemos decir que esta se origina de la arteria carótida común. Es una de las ramas terminales de la carótida común. Se origina básicamente por encima del borde superior del cartílago tiroides. Y va a emitir numerosas ramas colaterales. Por ejemplo, va a emitir ramas colaterales como son la arteria lingual, la arteria tiroidea superior, la arteria facial. También podemos ver... Otras arterias como son la arteria faringe ascendente, la arteria occipital, la arteria auricular posterior. Y sus ramas terminales lo va a hacer a nivel del espesor de la glándula parótida, dando acá esas arterias que son la temporal superficial y la arteria maxilar. Eso tiene que aprendérselo de esta manera. También, luego que usted tiene la información, usted puede discutirla con otros colegas, compañeros, y así poder discernir con respecto a las informaciones obtenidas. Ese sería uno de los consejos principales para aprenderse la parte de la irrigación. En el caso de irrigación de miembro superior, si es en este caso miembro inferior o de abdomen, tiene que hacer la misma técnica para aprenderte esa forma. ¿Entendido? Seguimos acá con el segmento de preguntas y respuestas. Acá dice Starling, ¿qué libro de anatomía recomiendo para leer? Para leer anatomía hay múltiples libros, dependiendo en qué universidad estés estudiando. ¿En qué universidad estás estudiando Starling? Cada universidad va a tener un libro de referencia, de consulta principal. Y ya los otros libros son libros de consultas también, o libros complementarios, que le pueden servir de ayuda. Por lo general, los libros que recomiendo son el libro de Gray para estudiante Anatomía de Gray para estudiante el libro de Anatomía... De García Porrero, Juan García Porrero. El libro de Rubier, ya si tú estás en residencia, por lo general en cirugía, ortopedia, lo que más te preguntan son de temas de anatomía cuando eres R1. Los que más te preguntan son de anatomía de Rubier y de anatomía quirúrgica. Anatomía quirúrgica para esto existe un libro de anatomía quirúrgica que no me acuerdo el nombre ahora mismo. Que de ahí te pueden también preguntar algunas cositas de Residencia Médica. También en el libro de el mismo libro de cirugía. Te pueden también preguntar de ahí con relación al libro de Saviston o el libro de Schwartz. Que son los libros principales de cirugía que más utilizan. ¿Entendido? Sig sigamos jóvenes con las preguntas. Preguntas y respuestas. Este es el segmento de Tix de anatomía. ¿En qué residencia está Stalin? ¿Todavía no ha entrado? ¿O qué piensas tomar? ¿Qué residencia piensas tomar? Mónica, dime, Lewinsky, la recomendación con relación a la irrigación para aprenderte ese tema es muy importante tener eso en cuenta. Ese tema de irrigación, dependiendo de qué parte de la irrigación. Por ejemplo, si vamos a hablar de la irrigación del de abdomen, en este caso, saberse cuáles son las ramas del tronco celíaco. Saber cuáles son las ramas de la horta abdominal. Y para dónde van a distribuirse cada una de ellas. Bien. Traumatología. Ok, si es para traumatología y ortopedia. Para eso, tú puedes leerte de Rubiel primero. Porque la gran mayoría de los que preguntan pueden hacerlo de ese libro de Rubiel. Te recomiendo Rubiel porque... Ya los otros libros que hemos recomendado son más básicos para anatomía de estudiante. Ya como eres médico general, que quieres ser especialista, te recomiendo que vayas un poquito más profundo. Que los que están ahí, básicamente los que están en esa residencia de traumatología y ortopedia, ellos te van a preguntar cosas profundas. No tan superficiales, sino un poquito más profundas. De, que lo, de lo que pueden preguntarle a un estudiante de medicina per se Seguimos jóvenes con el segmento preguntas y respuestas Para traumatología hay que hacer medicina interna Never Traumatología es una especialidad quirúrgica Una especialidad quirúrgica per se En este caso lo que hace un traumatólogo u ortopeda Es operar Básicamente No tiene que hacer por ningún lado medicina interna Medicina interna es para las especialidades que son clínicas que no tiene que ver nada con cirugía. Traumatología y ortopedia, en este caso, es una especialidad quirúrgica. Primer año tiene que ser de cirugía general. Ya luego, los cuatro años siguientes, son de traumatología y ortopedia. ¿Alguna aplicación que pueda descargar para empaparme más? ¿Empaparte más de qué? ¿De farmacología? ¿De fisiología? ¿De anatomía? ¿Empaparte más de qué? Explícame eso. John Marley. Vamos a ver. ¿De qué te quieres empapar? ¿Empaparte de agua? Huepa. <ríe> Seguimos jóvenes. Hagan sus preguntas. Segmento de preguntas y respuestas. De todas las materias en general. Aplicación para empaparte de todas las materias en general. Las aplicaciones se van a dividir por materias. Por materias se van a dividir. No hay una aplicación que tú puedas aprender todo. En general, en la medicina. ¿Cuál libro recomienda usted para leer? Para prepararse, para rotar por neonatología. De neonatología, bueno... El más completo acá es el libro de Pediatría de Nelson. El libro de Pediatría de Nelson creo que tiene esa parte de Neonatología y Perinato. Pero ya cuando tú entres, tú quieres... ¿Por qué haces esa pregunta, eh, Perla Marina? ¿Tú eres médico ya? ¿Eres médico o qué eres? ¿Estudiante? Starling tiene algún plugins de miembro superior. En el canal de YouTube hay muchos videos de miembros superiores, Starling, que te pueden servir de ayuda. Ahí tenemos numerosos. Hay de huesos, de músculos, de plexo braquial, que eso es un tema súper importante para traumatología y ortopedia. Aprenderse la vascularización también del miembro superior y el plexo braquial, eso no se queda para aprenderlo en esos temas de traumatología y ortopedia. Nítido. ¿cuál libro recomienda usted para leer perinatología? Voy a entrar al preinternado. En el pre no te van a preguntar nada de neonatología. ¿Entendido? Si tú no eres todavía, si no eres médico, que quiera hacer una especialidad en perinatología y neonatología, una SUT en sí, que ya sea pediatra, no te van a preguntar nada. Así que no te adelante el tiempo buscando libro de neonatología, porque de ahí, muy raro que te pregunten. Lo que más se preguntan preguntar es de pediatría, niño sano, fájate a leer el libro de pediatría de Nelson. Es el que más te recomiendo ahora. Así que ya sabe. Pues nada jóvenes, solamente quería saber cómo estaban y cuáles eran sus dudas. Nos veremos en una próxima, el doctora nos estuvo con ustedes. Hasta aquí esta transmisión en vivo. Hasta la próxima. Bye.